Hola, buenas tardes, eh, me llamo Miguel Ortiz, soy un pintor guatemalteco y he trabajado junto a mi hijo esta obra con un propósito muy especial, es brindarle a todos ustedes eh, la alegría del color y además poder levantar un pequeño proyecto que tenemos en Guatemala con 30 niños que estamos instruyendo y enseñando en la pintura. Eh, son niños de muy escasos recursos y sostenemos el proyecto con nuestro trabajo. Se los presentamos con mucho cariño. Gracias. うん。